Estudio, hey, Cadigo. Todos pensamos, pero no como I los buenos improvise. días. Muchos lo decía cuando andas con tu mamá, con tu tía. Al fin contarte a una mujer. Pero a la mejor amiga, sí, ella va a entender. Aquí se casa con la luna llena. Viene esto desde Venezuela. Aquí muchos niños criados por su abuela. Desde salida a la calle al mover el sistema. Después vienen a la muerte, ey, a la muerte. Esto es lo que pasa Estoy en los barrios que... aquí en Venezuela, tipo flag. De lo rápido más agarra el contacto. el muere, lleva el impacto. Esto es lo que se ve en los callejones. Cuidado un balazo te pueden dar, eh. Deja el problema, deja el tema, deja el problema, deja el tema Todos caminamos mucho igual, muchos lo decían pero mi lápiz siempre es black Si un río ya quiere lanzarte, no te vayas a matarte mejor suicidarte eh, hablar o mirar, son cosas que ya la persona tiene trauma Ya quieres pelear, otra vez pelea, pelea Y así se habla aquí en Venezuela eh. Deja el problema, deja el tema Deja el problema, deja el tema Así la pelea de los delincuentes Siempre ahí está la muerte, cuando harías cansancio Varia gente, viendo como la gente mata a unos balazos, ey. Aquí se mueve el billete, ya no habla mucho de billetes, dólares y fulete. Marido, todo se vende, todo se da. Aquí en Venezuela no existe la honestidad. Como ya, como antes, pero ya me conviento en Chucky Chan, kichan, ey. Dejando el Dejando el tema, nada te quema. Esto va para las escuelas desde Venezuela. Muchos niños criados por su abuela por matando al padrastro. El tema, deja el sistema, deja el tema, deja el sistema. Paliza se ve en los callejones. Dicen que son lo mejor porque ella lo manté y lo lancé para un rincón. Escucha bien este tema de Hicko. No te me voy a echar para atrás, ey. deja el tema, deja el sistema produciendo con G venezolano, ey, el estudio con G venezolano. Inconsolables, se aferraron al ataúd de Julio Palmero de 18 años, víctima de una pelea de boxeo callejero.